de al día el informativo de la televisión universitaria que lo hacemos aquí desde el equipo de la televisión de TUM todo el equipo eh, compuesto por directores de cámara técnicos, productores, etcétera que estamos... Eh, permanentemente en la búsqueda de información y lo que va surgiendo aquí también en el ámbito universitario para compartir con todos ustedes, ponerlos al día justamente de todas las cuestiones eh, que tienen que ver con la Universidad Nacional de Misiones y por supuesto con lo que ocurre hechos coyunturales de la sociedad. En el día de hoy vamos a compartir eh, algunas entrevistas. Uno tiene que ver eh, con un ingeniero forestal graduado de la Universidad Nacional de Misiones que está desarrollando un software para eh, como una base de datos para todo lo que tiene que ver con la biodiversidad. Eh, así que vamos a hablar con Sebastián Velasco, eh, Santiago Velasco, perdón, él es ingeniero graduado de la Facultad de Ciencias Forestales y nos va a estar comentando acerca de su proyecto en la jornada de hoy. Por otro lado, vamos a compartir el segmento turismo para los adultos mayores, eh, así que en un ratito vamos a tener también ese segmento aquí en el informativo y otras notas relacionadas con el ámbito universitario. Así que quédate en un ratito después de la pausa, vamos a desarrollar todo esto y te recuerdo que podés ingresar en la página transmedia.unan.v.ar para vernos en vivo. Ya volvemos. Estamos de regreso aquí en el informativo y vamos a um, compartir ahora una charla con Sebastián. Eh, estoy con Sebastián, eh, estoy con Sebastián. Es Santiago Velasco, él es ingeniero forestal, graduado de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones. Y queremos eh, saber acerca de, una, de un proyecto de investigación que está desarrollando que tiene que ver con un software de procesamiento de datos sobre biodiversidad. Eh, así que bueno, ya te damos la bienvenida. Santiago, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Hola, Hola buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, te dije 300 eh... veces Sebastián, no sé. <risa> así que... Bueno, sí, es común que me llamen Sebastián. <risa> bueno, Santiago, eh, eh... comentanos acerca de esto y sabemos que eh, esto fue premiado o distinguido a este proyecto de investigación, ¿no? Sí, sí, es un proyecto que comenzamos con amigos de Brasil después se sumaron otras personas eh, de Inglaterra, eh, cuando básicamente, o sea, desarrollamos un programa eh, paquete, se dice, en lenguaje de programación R, que eh, lo que permite es integrar diferentes bases de datos de registros de especies, uh -huh. básicamente el registro de especies es cuando alguien va al campo, y tiene las coordenadas latitud y longitud de dónde está presente una especie determinada entonces el dato de quizás de biodiversidad más básico que se que se puede llegar a tener es el, los locales digamos lugares donde una especie ocurre eh, entonces bueno existen muchas muchas bases de datos muy heterogéneas eh, y este programa lo que permite es la la integración eh, o sea, hay todo un proceso de homogenización eh, respecto al formato de fecha, formato de mm, nombres taxonómicos o sea, el nombre de las especies, eh, coordenadas. Y después empieza un, un conjunto de pasos que va desde el prefiltrado, o sea, por ejemplo, se eliminan datos que no tienen ninguna coordenada, que a lo mejor no pueden ser útiles para una investigación de y después eh, vienen los pasos de una limpieza taxonómica, ¿sí? porque los nombres de las especies no son nombres científicos y pueden haber nombres viejos o mal escritos, entonces bueno, o sea, hay una corrección y homogenización de esos nombres. Luego una limpieza espacial, ¿sí? porque puede ser que una especie se diga que está en Bolivia, pero está georreferenciada en, en Australia. Entonces hay varios hay testeos para intentar recuperar la coordenada correcta de ese dato hijo referenciarla nuevamente en Bolivia eh, o si no, bueno, es eh, removía de la base de datos. Y después, por último, también hay una pieza temporal, digamos. Por ejemplo, si tenés datos que fueron colectados en el futuro, <ríe> sí porque alguien en el momento de digitalizar los datos de biodiversidad colocó 20, 30 claro. como año o, o son datos muy, muy antiguos también. Uh -huh. Y además de, del ordenamiento, digo, de, de, de tener como coordenadas un poco más ordenadas de todo lo que tenga que ver con los datos de la biodiversidad, ¿Se aplica para otros uh -huh. usos o les permite otro, sí. tener otro horizonte, digamos? Sí, sí, porque como es un dato muy, o sea, tan básico, uh -huh. eh, se usan en muchas, muchas cuestiones, por ejemplo, para determinar el rango de distribución de una especie. Sí, se usa un, un polígono que envuelve todos los puntos de, de distribución de una especie y eso es un dato básico, por ejemplo, para una de las métricas para determinar el, el grado de amenaza de una especie. Entonces, especies que son muy, muy restringidas eh, por lo general, para nuestras regiones se puede basar en polígonos construidos con uh -huh. puntos de, de esos puntos. ¿eh? Uh -huh. Después se pueden ver eh, gaps o eh, blancos de biodiversidad, de, de, de, de muestreos. Entonces, por ejemplo, para Argentina se puede tener todo un banco de datos de puntos nomás uh -huh. y ver cuáles son las regiones que faltan muestrear todavía porque no hay casi registro de especies. Y en mi caso particular uso para modelar la distribución de las especies entonces básicamente uso los registros o estos puntos de, de registro de especies combinados con variables ambientales y puedo interpolar en un espacio por ejemplo para toda América del Sur el registro o la probabilidad de ocurrencia de, de un lapacho, por ejemplo, entonces uh -huh. esos son los tipos de modelos entonces son datos muy muy básicos y por eso claro. la importancia del paquete claro y, Santiago, esta, ¿esta aplicación o este software eh, lo utilizan solamente los investigadores? ¿Puede, ¿Es accesible a otro tipo de, de público, digo? ¿No, sé, ¿no te escuchamos, sí, vos, Santiago? Ah. Sí, sí, o sí. Sea, se, eh, la única alicante es uh -huh, tener eh, un conocimiento de programación, porque uh -huh. el programa... Eh, funciona en un lenguaje de programación que se llama R. Uh -huh. eh, y, pero o sea, sabiendo eso, se puede utilizar por cualquier persona. Eh, está como más orientado a personas que están eh, un poco más ligadas a la investigación. Claro. ¿Y desde cuándo surge este programa? Surge en el 2019 con, bueno, con este grupo de amigos uh -huh. eh, eh, que empezamos a trabajar con La Flora de Brasil con toda la flora vascular, que son... Y llegamos a compilar 30 millones de registros de especies y, y ahí bueno nos dimos cuenta de que los, los códigos que se tenían en ese momento no eran muy eficientes para integrar y limpiar un, un conjunto de datos tan grande uh -huh. y empezamos a generar funciones, así como pequeños eh, bloques de programa para, por ejemplo, la integración, la, el prefiltrado la limpieza taxonómica Ajá. y ahí, bueno, a lo largo de, de los años, el año pasado recién se publicó el, el artículo, no, perdón, este año se publicó el artículo oficialmente en una revista científica de alto impacto eh, presentando el paquete o presentando este software. ¿Qué es eh, la, que es la que recibió la, la distinción, ¿no? ¿En, en esa revista. Sí. Uh -huh. eh, la distinción fue dada por el Jevif, que sería quizás el organismo internacional más importante de registros de especies de biodiversidad. Sí. Eh, porque eh, está unifica, digamos, todos los proyectos nacionales de compilación de datos de biodiversidad están unificadas en Jevif, que queda en, en Dinamarca. Ajá. Y esta entidad eh, todos los años ofrece, ofrece no, o sea, tiene un desafío, sí. eh, Evel Nielsen, eh, uh -huh. en el cual, bueno, premian a aquellos eh, investigadores o grupos de investigadores que desarrollan eh, Software o, o, o métodos que ayuden a procesar datos de diversidad. Uh -huh. ¿Y este software eh, es aplicado en el ámbito de la UNAM o ustedes trabajan eh, aparte de la, de la universidad? Eh, no, se aplican en diferentes eh, ambientes o, o regiones. Uh -huh. Por ejemplo, en mi caso particular, trabajo mucho con gente de, con, eh, de Brasil sí. y algunas personas de Estados Unidos. Eh, entonces, estamos usando este este, este este software para eso, digamos, para varias tesis de maestría, doctorado de, Brasil, tesis uh -huh. de doctorado en Brasil, tesis de doctorado en Estados Unidos, también en California. Eh, va a ser, está siendo utilizado para un, un trabajo que pretende publicar datos de abejas a nivel mundial, entonces también está siendo utilizado por australianos, digamos, porque está haciendo se, se, esa investigación. Eh, Map of Life también, que es una plataforma grande, uh -huh. eh, que compila datos de diferentes datos de diversidad también. Eh, se empezó con una, una, digamos, una, una colaboración con ellos. Bien. Eh, uh -huh. Así que sí, se, se, usa, se está usando en varias regiones. Bien, Santiago, eh, bueno, te agradecemos un montón por, por eh, decirnos esto, por informarnos acerca de lo que están trabajando y bueno, nos mantenemos en contacto para seguir eh, esta, esta línea ¿no? que están desarrollando. No sé si nos escuchás, bueno, ahí ya. Nos comunicamos entonces con Santiago Velasco, eh, ingeniero forestal de la Universidad Nacional de Misiones. Así que eh, nosotros vamos a compartir una pausa ahora y ya regresamos con más aquí en Albino. Estamos aquí de regreso y vamos a dar el pase ahora al segmento turismo para adultos mayores con Abelina Ya Está Preparado y hoy algo muy especial que les va a gustar. Muy pero muy bienvenidos, aquí estamos en nuestro bloque de cultura y turismo para tercera edad. En esta oportunidad vamos a contarles acerca de algo que está muy relacionado con esto que veníamos hablando que tiene que ver con apóstoles como capital nacional e internacional de la yerba mate, Cuna de los inmigrantes, Ciudad de las Flores, Ciudad de la Semana Santa y el Pesanque. Este año, sí, justamente en este 2020, estuvimos celebrando y recordando 125 años. Así como escucharon, 125 años de que el primer contingente de inmigrantes europeos pisó estas tierras. Porque nuestra provincia de Misiones se comenzó a levantar desde el sur, desde Apóstoles, Allí comienza a tomar vida y todo comienza a tener nuevamente muchísimo color. Los inmigrantes comienzan a tener un protagonismo realmente muy, pero muy importante. Y aquí, la colectividad ucraniana, que es uno de los pulmones de nuestra capital nacional e internacional de la yerba mate, pasa a mostrarles todo lo que trajeron y supieron asentar en estas tierras. Entre ello, la gastronomía. Sí, hablamos con Oli. Muy, pero muy bienvenida a nuestro segmento. Muchas gracias, Benítez. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Vamos a contarles a las a personas que nos están mirando, eh, ¿por qué estás acá? ¿Por qué te invitamos? ¿Cuál es el, el honor que tenemos de, de tenerte hoy junto a nosotros? Bueno, me presento, soy Olga Skrebeck, 100 eh, Me habían invitado a la Ciudad de Apóstoles eh, para el concurso del Borscht, la cual la acepté con mucho amor por lo que llevo en la sangre, que es la sangre ucraniana, para defender la cultura y más en estos tiempos eh, que vivimos eh, pidiendo la paz ¿sí? para Ucrania. Y bueno, Avelina hoy me invita a, a venir al programa para presentarlos y bueno, aquí estoy eh, con mucho orgullo, con mucho amor eh, presentando. Vamos a, a contarle a la gente para que se contextualice en el, en el ámbito en que presentamos esto porque realmente ha sido algo grandioso, algo que toda la provincia habló porque lo hicimos con la inauguración del Museo de Rulo Grabovieski. Sabemos que Rulo Grabovieski es uno de los eh, referentes máximos de todo lo que tiene que ver con nuestra idiosincrasia, con todo lo que vive el misionero cotidianamente en las chacras, en la colonia y bueno, haber tenido el, el gusto de, de realizar este, este, este concurso de Bosch, donde se anotaron diferentes referentes de toda la provincia. Eh, y bueno, y que hayas llevado el primer puesto, Oli, te ha llevado, aquí está el, el certificado, el cuadro, eh, que, que bueno, que Oli hoy se, se va a llevar. Y bueno, y también el premio que tenía que ver, obviamente, con una relación con el turismo. Así que a elección, que todavía no lo usó al voucher, para poder viajar por la provincia, ya tenés más o menos pensado dónde quieres ir. Y donde sea. Sí. Cualquier lugar es... Pero tenemos destinos hermosos, Iguazú, tenemos Moconá, si no, podemos ir un poquito más para allá, tenemos eh, este, los esteros de Liberá, tenemos las termas en federación, que ahora estamos trabajando mucho. Lo que sea, sí, igual. No Cualquier es. lugar es bueno. Misión es un lugar muy, muy afortunado, mucha selva, lugar divino, precioso. Y yo creo que la casa de Rulo fue una casa más de cada uno porque fue un ambiente donde se vivió. Eh, muy familiar, eh, no hubo competencia, incluso con, la, con los demás participantes, había compañerismo, y bueno, fue la verdad un, un día muy especial. Bueno, te cuento que los otros ganadores ya disfrutaron de sus premios, así que ahora vamos a tratar de focalizar en que este, esta, esta vez te toque a vos también. Ahora vamos a contarles eh, a todas las personas acerca de lo que es el borscht, ¿no? porque eh, si bien nosotros al estar en Apóstoles y, y tener un poquito de esta influencia, eh, eh, bueno, nos gustaría que, que vos, quién mejor que vos, que sos una gran eh, referente ¿no? de, de esto, le, le puedas comunicar a nuestra gente. Bueno, eh, yo conocí tres tipos de Borscht el borscht de remolacha, el de repollo y el de eh, ch chavey. Eh, lo más tradicional es el de remolacha, sí e incluso se hace mixto con eh, repollo. Lo que pasa es que el ácido del repollo le opaca la remolacha y no sale tan colorado. Eso es un secreto. Y yo creo que no, no conocen mucho, más allá de las de la gente más de campo, creo que la gente de Paraguay por ahí más lo consumen. Acá en la ciudad muy poca gente conoce, eh, creo que más se consume en, la, en, la, en las chacras, ¿sí? en las colonias, eh, en el interior para decir. Eh, también se suele acompañar con el clip que es el pam sí, sí. y la calla. La calla en dos presentaciones lo hacía mi mamá, así yo lo hago, eh, con grechka que es el trigo seraceno, eh, y es el arroz con eh, puré de zapallo y, bueno, y leche, se hace y se da un toque de horno buenísimo viste este dato por ejemplo está buenísimo como para pasarlo un pequeño librito no es cierto que ah, que bueno que, que ya vamos a, uh -huh. a, a empezar a diagramarlo porque porque se me acaba de, de ocurrir esto porque este dato por ejemplo hay muchísima gente que no lo conoce entonces sí. por ahí está bueno sí. eh, escribirlo en el idioma como es con las letras como debe ser y la, eh, transcribirlo no es cierto para que para que la sí, gente ese, vaya ese día de la, del concurso nadie conocía todo ¿Viste? me pre eh, quedaron encantados, a todos les gustó eh, yo particularmente él siempre le pedía a mi mamá que se queme porque me gustaba que sea quemadito bueno yo no lo hice así porque queda mal la presentación pero sí lo hago para mí luego dejo que se queme un poquito a propósito no porque esté chateando Buenísimo Oli y la verdad es que ese día fue grandioso porque tuvimos eh, la visita del señor gobernador que, que estaba con la agenda que ya se tenía que ir y sin embargo quiso quedarse a probar el borsch y probó probó el de todos los participantes se estancó ahí en tu mesa no quería sí. salir este, se, se lo veía muy feliz, se lo veía muy contento, eh, inclusive lo, lo, también lo dijo, expresó eh, la amabilidad y por ahí también eso que, eh, cómo se sentía muy a gusto en, en un lugar donde, donde lo que hicimos fue hacer una interacción entre lo que es la música, la danza, la gastronomía y por sobre todo este gran festejo que, que ha sido para todo Misiones de eh, estar justamente celebrando la, la llegada del primer contingente de inmigrantes que se asienta en apóstoles ¿no? y que a partir de allí eh, todo comienza a, a girar en, en nuestra amada tierra. Así que bueno, ahora vamos a, a contar un poquito tu experiencia personal y particular cuando dijeron, bueno, Oli se lleva el primer puesto. Y la verdad me sentí emocionada porque ese día era cumpleaños de mi mamá y bueno, se lo dediqué a ella y, y la verdad yo no me fui con la intención de, de ganarme el premio eh, más que nada era participar, compartir con esa gran familia y sobre todo por el amor y aprecio que los tengo a, a Pupi y a Rulo. Compartir ese día especial para ellos también eh, y compartir con las demás gente, conocer, interactuar, intercambiar eh, eh, cultura y, y demás. Eh, la verdad fue un día muy hermoso, muy familiero, vuelvo a repetir, y, y nada, fue algo... La verdad no me esperaba, sinceramente. Bueno, y para nosotros ha sido un verdadero honor, un verdadero orgullo, porque, bueno... Como contaba yo, hoy tras de cámara, eh, también me llegó la info de que sos una de las personas que más conoce acerca de lo que tiene que ver con la, la cultura de, de los ucranianos, eh, sabemos que tenés un montón de gente que te está apoyando atrás, que tenemos eh, este, un gran grupo, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con posadas, con Oberá, con apóstoles, y, y todos trabajan mancomunadamente para siempre estar apuntando a esta conservación de las raíces, ¿no? Y, y más que nada ahora, ahora que tanto se habla de esta, esta paz, como bien lo dije, y esta, esta interacción que hacemos para las futuras generaciones relacionada con lo que han sabido legarnos nuestros ancestros. El Borges, en particular es algo que en apóstoles todo lo toman. O sea, las la personas, por más de que no tengan descendencia eh, directa con ucranianos o, o con polacos, conocen lo que, lo que es el Borsch porque es algo que este, viene, si bien de la colonia y de todos lo, los parajes eh, aledaños a lo que es el municipio de Apóstoles, eh, eh, conocen, ¿no es cierto?, y, y, y saben. Pero por ahí todos esos, esos secretitos eh, que van en conjunto es lo que está bueno que un especialista lo, lo pueda contar. Y como siempre decimos en turismo, es fundamental... Eh, eh, ir vanando, ¿no es cierto? Ir eh, sumando eh, atractivos que a la larga se convierten en productos turísticos. Hoy por hoy te puedo asegurar que todos los chefs de apóstoles van a querer tener en su carta el Porsche porque realmente ha trascendido y este, se dieron cuenta que es un, un, un, un potencial como para que el turista que llega eh, pueda, pueda visitarlo. Y acá, acá ya nos damos cuenta, no por acá los chicos también quedaron muy interesados en saber, en conocer, en degustar, en, en, en saber de qué se trata. Entonces todo eso suma a la gestión de desarrollo turístico, que es lo que venimos haciendo desde eh, la UNAM. Y te cuento, Adelina, que el chef que estaba de de jurado quedó sorprendido con, con la comida, sobre todo con la, con la calla, le gustó mucho el pan, eh, comió bastante, o sea, lo probó bastante y bueno, eh, me felicitó realmente ese día. Fue algo que a mí más me, me emocionó porque a él el que más le tenía miedo. Mm, buenísimo, no, sí, sí, después bueno, eh, también estaba eh, Valentín, eh, que también, el, el chef más chiquito de Apóstoles, Ajá. bueno, él también, él, él llevó la delantera después allá en, la, en las pantallas de, del, del programa de niños, así uh -huh. que sí, también enseñando mucho. de niño a niño, ¿no? Eso también es importantísimo, eh, y después, bueno, Tamara, que quedó con el, con el segundo puesto, eh, también un, una gran referente, su padre siempre tuvo un restaurante uh -huh. en Apóstoles, así que siempre tuvo esa, esa relación, y, y bueno, y nosotros más que felices por... Por seguir sumando un granito de arena a todo esto que, que venimos haciendo con tanto amor por, por lo nuestro. Vamos a, a contar acerca de esta, de esta vajilla, porque esto no es un dato menor. Esto tiene que ver con, con lo que entra por el ojo, tiene que ver con también con lo, lo que se conserva, con lo que, lo que has heredado. Bueno, esta olla lo heredé de mi suegra, que lo recibió... que eh, Mostramos, a ver. Lo recibió en el día de su boda y me lo heredó a mí. Y estas vajillas lo hacen todo eh, en Paraguay, hay una señora eh, que es brasilera, ella se dedica a traer las, vaj las vajillas creo que de Brasil, eh, y bueno, y lo hace artesanalmente, esto va al horno y todo. Buenísimo. Así que pues, se lava, no, no se sale la, la imagen, nada. Es una paquita Incluso este este cuenco va al horno, porque fue ahí, hacia al horno. Mirá, la verdad que divino, divino, divino. Yo voy a tomar en mi mano la bandera de Ucrania y voy a hacerte entrega para ir cerrando este hermoso homenaje a lo que tiene que ver con eh, los 125 años de la llegada de los primeros inmigrantes a estas tierras. El certificado de reconocimiento, entonces, por el primer puesto eh, a Olga por este, haber participado y haber... Eh, sumado, ¿no es cierto? Y entre todos con este aporte de Rulo, de Pupi, de esa familia tan pero tan amorosa y, y bueno, y tan tan buena en todo lo que tiene que ver también ¿no? con, con seguir en este camino de la difusión y la eh, concientización y afianzar eh, el amor por, por lo que nos rodea. Muchísimas gracias. De nada. Gente querida, hasta aquí llegamos con esta edición y les prometo que para la próxima semana tenemos un programón también muy relacionado a algo que tomamos diariamente, que ya lo venimos hablando de la hierba y demás, pero ahora un trabajo exclusivo que realizaron las alumnas acerca de lo que es el mate como infusión nacional. Qué lindo, qué agradable, eh, la verdad, el segmento de hoy, bueno, como siempre, la, esta propuesta de turismo para los adultos mayores, con todos los trabajos que vienen realizando y esta participación especial de, de ellos que, que vienen a compartir sus saberes, sus conocimientos aquí, también en el informativo al día. Nosotros vamos a compartir una pausa ahora y ya regresamos con más. Regresamos aquí en Al Día del Informativo y vamos a compartir ahora uno, unas notas que estuvo realizando nuestro compañero Emanuel Paproqui, que tiene que ver con Juegos Universitarios Misioneros. La segunda edición que se hace aquí, es, eh, la presentación se hizo en Rectorado de la Universidad Nacional de Misiones y queremos compartir qué significa y qué son estos juegos.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 Bueno, compartimos ahora eh, una nota que tiene que ver con el Oberán Cortos. Eh, recuerden que la semana pasada estuvo eh, vigente Oberán Cortos, este festival de cortometrajes, de largometrajes también, que se desarrolla en la localidad de Oberá, aquí en la provincia de Misiones. Y nosotros charlamos con una de las documentalistas que ha participado este año eh, con su proyecto audiovisual, realización audiovisual, así que compartimos aquí la charla que tuvimos con él. Continuamos aquí en Al día por UNAM Transmedia y vamos a hablar ahora con Jessica Beard. Ella es directora de una película eh, documental que estuvo participando en el Oberán Cortos, esta edición 2022. Y queremos charlar un poquito acerca de la producción, cómo ha eh, realizado esta producción audiovisual. Así que ya te damos la bienvenida. Jessica, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por bueno, la invitación. Gracias ¿Todo bien? Sí, sí, muy bien. Gracias a vos por tu tiempo también. Y, y bueno, comentanos un poquito, eh, el nombre es medio complejo, ¿no? <ríe> Kanahatek, ¿está bien? Está bien, Ajá. sí. Bueno, el nombre tiene toda una decisión de mantener el idioma original, la lengua original de las protagonistas, por uh -huh. eso. Comentanos un poquito al respecto eh, de qué se trata y, y, bueno, la historia, ¿no? Un poquito de esto. Dale. Eh, Canatec es un punto y con ese punto también se fabricaba en la comunidad huichí de Ingeniero Juárez <coughs> Formosa hacia el oeste, en frontera con Salta eh, se fabricaba un chaleco con el que iban al monte se protegían y era como un chaleco antiflechas eh, porque bueno, su textura eh, y su trama era muy cerrada entonces bueno lo servía como una coraza para protegerse eh, con el paso del tiempo obviamente y los cambios en la sociedad esto dejó de fabricarse y en el 2016 me encontré con esta historia y bueno, quise hacer un registro de ello en un marco de, de, de una tesis que estaba haciendo uh -huh. y me quedó dando vueltas ese proyecto siempre y ahora tuve la oportunidad de, de ampliarlo y de contar un poco más y que veía más personas uh -huh. eh, La vida de Carmen, que es la persona que, que retrato eh, bueno, durante todo este proceso se termina, ¿no? Carmen García, que era una de las últimas tejedoras de este punto Deja de, de, de estar aquí con nosotros y nosotras Y, y bueno, y retoma la historia con su ausencia Pero bueno, con otras presencias Con la presencia de sus hijas, de su legado, de su historia Y entonces lo que muestro es eh, esta, estos cambios, ¿no? Eh, lo que representa el legado de tradiciones tan antiguas, y, y bueno, la adaptación a estos nuevos eh, espacios y nuestros nuevos tiempos que, que vivimos. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue tu participación en Obrada en Cortos con, con este material? ¿La primera vez que participás o ya venís eh, participando con otras producciones? No, es la primera vez, nunca había ido al Festi y bueno, era como un pendiente. Además fue el estreno del documental allí, así que bueno, fue todo una cuestión con muchas emociones porque sí. nunca me había puesto del lado de tener que mostrarlo ¿no? a un público desconocido para mí y entender su, su mirada también, ¿no? porque bueno, la obra se completa recién cuando hay una devolución de otras personas. Eh, así que bueno, estaba un poco nerviosa, pero, pero tuvo una muy buena recepción, Ajá. creo que se entendió esta mirada de, de, de poner en valor esta cultura que está un poco eh, subrayada, que, que por ahí está un poco, no, no tiene visibilidad y creo que eso ha gustado y, y bueno, finalmente eh, tuve muy buenas devoluciones, así que muy contenta por eso. Qué bueno, Jessica, ¿y cómo es tu recorrido por, por el, la producción audiovisual, la realización audiovisual? ¿Venís ya hace un tiempo con esto? Bien, sí, yo si bien estoy hace siete u años con esto de lleno, eh, tengo como un recorrido más volcado hacia las artes visuales previamente y hacia el diseño. Uh -huh. Pero bueno, hace unos años llegó la, la carrera de realización cinematográfica a, a mi vida, así que eso ha dado un vuelco también. Y, y he decidido comenzar, justamente mi tendencia por ahí es a trabajar con, con minorías o con eh, espacios que no han sido demasiado mostrados en pantallas, uh -huh. porque Formosa tiene un poco poco acceso, digamos, a, a poder mostrarlo y parte de, de mis convicciones y de mi compromiso es que, que esto se pueda conocer, ¿no? como claro. divulgar lo que está por aquí. ¿Vos sos de Formosa, de la provincia de Formosa? Vivo, la, la mayor parte de mi vida la viví acá. Ajá. No nací acá, pero, pero más de, de toda mi vida estuve acá prácticamente, Ajá. así que sí, Adoptadísimo. Jessica, te, te consulta esta cuestión de participar, de demostrar que decimos siempre es como una gran plataforma o vidriera de todas las producciones de los realizadores. Para vos, ¿qué significa haber participado en un festival de estas características? Bueno, eh, esa, eso que te contaba hace un ratito, movilizar un montón de, de emociones y, y también acentuar las convicciones que uno tiene. ¿no? Para mí, entrar en este, en este festival y, y poder mostrar la producción uh -huh. eh, hace que... Que bueno, que me cambie de posición también, ¿no? Porque claro. hasta el momento estaba, bueno, yo voy firmo, tranquila, eh, más allá de, de, de las complejidades que tenga un rodaje. Uh -huh. Pero bueno, cuando uno expone su mirada frente a otro, también los lugares cambian, ¿no? Y, y el compromiso se va haciendo mayor. Claro. Así que, por un por una parte, es como un pasito más hacia, hacia la madurez. De, de construir todo esto bien eh, te consulto porque es un tema relacionado con, con el área, tiene que ver con, con esto que está sucediendo a nivel nación, que tiene que ver con la, la, la, la, el pedido de prórroga de los fondos eh, destinados para las producciones de cultura eh, no sé si estás enterada del tema, digo, cómo, cómo también lo viven desde el ámbito de los realizadores eh, cómo lo sufren también, ¿no? porque digo, es, es un tema tratar esto que todavía no tuvo sanción en el Senado, no tuvo respuesta todavía, eh, ¿cómo lo están viviendo? Bueno, son tiempos críticos, porque bueno, justamente lo que venía manifestando y que le ocurre a otras personas, ¿no? esto de, de poder mostrar lo que se hace y aportar hacia la cultura y hacia, hacia nuestra identidad con estos relatos, se pone en juego y es un momento muy crítico. Hay hasta el momento una media sanción de diputados que fue hecha hace unos meses y aún estamos a la espera de la media sanción de senadores donde aún no es claro que, que, sea, que se lleve a cabo este jueves, por ejemplo. Uh -huh. eh, y ya el tiempo se agota porque esto se termina el 31 de diciembre de este año y fue una decisión del 2017 dentro de unas prácticas neoliberales que, que atacaban un poco a, a esto que te digo, a la identidad sí. cultural, a, a la, una mirada más amplia y diversa de lo que ocurre. Eh, y bueno, y, y los impuestos se van a seguir cobrando, los impuestos que sostienen eh, tanto al cine, al teatro, a la música, a las bibliotecas populares, van a seguir estando, no es que esto va a dejar de, de cobrarse, no de recaudarse, sino que la redistribución es la que cambia. Así que, desde aquí, perdón, es un llamado hacia, bueno, los senadores, las senadoras que tienen en este momento la pelota en la cancha y que de, de su acción eh, podría hacerse esta prórroga de la ley que fue presentada por el diputado CAR. Así que estamos... Eh, conmovidos, estamos movilizados también para que para que esto ocurra. Bien. Bueno, Jessica, muchísimas gracias por tu aporte, por, por mostrarnos también tu trabajo y, bueno, te deseamos muchos éxitos. Muchas gracias, gracias por, bueno, por, por este tiempo, por dar estos espacios de comunicación. Eh, hay personas involucradas también desde Misiones, eh, Jerónimo Cavazzi hizo el color, así que lo, lo traigo... A él, dentro de un equipo de 10 personas que hemos estado realizando esto desde el año pasado. Pero bueno, eh, en la parte misionera está Buenísimo. ahí dada a través del tratamiento de cola Así Buenísimo. que les agradezco, muchas gracias por el espacio. Antes de despedirte del todo, eh, ¿dónde se puede ver el material? Si está disponible ya por ahí alguien que esté interesado en ver tu, tu producción audiovisual. Bien, va a estar en el, va a ser programación del canal Encuentro en unos meses. Ah, mira qué y bueno. probablemente también esté en la plataforma contact. Ajá, Así que genial, ahí, eso. cuando esté, lo voy a compartir. Genial. Bueno, un gran abrazo, Jessica, y bueno, nos estaremos contactando nuevamente. Dale, muchas gracias, que tengan una buena jornada. Bueno, Jessica Beard entonces ha participado en el festival Overan Cortos, este festival que ya está camino a cumplir 20 años mostrando las producciones, los trabajos de los realizadores de aquí de la región, de la provincia, por supuesto, del país y de otros países que también han participado en este festival. Eh, vamos a compartir una pausa ahora y ya seguimos con más aquí en el día. Estamos llegando al cierre del día, la edición de hoy, viernes 21 de octubre, compartiendo con ustedes de esta manera la jornada, la jornada de información de la Universidad Nacional de Misiones. Recordá todas las vías de comunicación, las plataformas digitales, las redes sociales donde nos puedes encontrar y los canales donde transmiten y eh, pasan nuevamente la programación de TUM, la Televisión Universitaria de Misiones. Nos reencontramos el lunes, que tengan una excelente jornada, un buen fin de semana, cuídense mucho y nos estamos viendo. Chau, chau.